Hola, ¿qué, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo a video. video. Ahorita estamos en esta mareniciana tierras del de Salvador. Vamos, sí, exactamente. Venimos a probar pues más comida, ¿no? sí, más comida. Y aquí están. Vamos a ver qué son. ¿Sí tienes? Ay, son, no, son ¿Qué tienes? Mis <risa> compañeros. ¿Qué vende realmente aquí? Bueno, son choripanes, como... o son sea, choripanes pero ¿no es tradicional que so? eh? de ¿no? ¿En aquí de El Salvador o no? Sí, de sí. ¿Sí? no, no, no, El Salvador para salchichas, y cebollas, leche de chile ah no, ok, no, Está muy no, bien no, pues me llamó la atención por aquí, ahorita que veníamos pasando y pues miren aquí estamos en Sonsonate Mario, sí. no les habíamos comentado pero venimos aquí a Sonsonate como pueden ver está muy habitado y es que andamos conociendo todo El Salvador lo que me llama mucho la atención de El Salvador, que venden mucho el plátano, mira, ah, que es el plátano, sí. es la banana, pues, aquí le dicen guineo, a lo que no es el plátano, pues, que es, por ejemplo, la banana, lo sí, que comemos aquí, normalmente. casi todo el mundo come banana y es muy común que haya en todos lados. Sí, de hecho, lo, lo frito es lo que más rica, Mario, porque también la yuca frita es lo que hemos probado mucho, claro. en diferentes formas. Vamos a ver aquí cómo preparan nuestro... Coripanes sí. ¿Y aquí cuánto tiempo tiene? Este puesto tiene un mes Un mes Ajá, Ajá. Es, la, la franquicia, por así decirlo, Ajá. ya tiene el año pasado cuenta Está con cinco locales, dos de Sonsonate. Ah, pues qué bien, son locales de aquí de Sonsonate. Entonces, si sí. no es que fíjense, veníamos en un carro y lo que me llamó la atención fue como que lo amarillo, sí, sí. eso es lo amarillo, llama, llama mucho llaman, llaman. la atención. Ustedes con traje amarillo, como que desde lejos <risa> se ven <risa> no se pierden <risa> para nada, <risa> así llaman mucho la atención. Sí, por eso le digo a mi hermano, nosotros venimos de allá de México, Ajá. y le digo, pues aquí hay, hay que probar aquí ¿qué, que venden le van a gustar. Gracias. Gracias. ¿A los mexicanos les gusta el picante o sí, sí, no? Sí, la bien, verdad sí Bueno, se les echa picado sea, Ah, o sea, sí, no está bien mejor, sí. sí, es que hay un mito en México que todos los mexicanos comemos no, chile pero no chiles. No sí, chiles. Es, es normal, ajá, claro, no todos ves, comemos chile Porque aquí hemos visto, nos ha tocado conocer a muchos amigos que comen más, más picante que sí, nosotros Sí, son salvadoreños. Sí, es pues, verdad que tienen mitos de gente, ¿no? Lo que sí te digo que hay muchas cosas con demasiadas salsas Sí, muchas salsas de hay quise. salsas de todos los chiles, de todas las clases de chiles que hay aquí. Sí, hay esta, aquí no es muy común la salsa, es lo que he mirado. Casi no les ponen picante a las cosas, pero, pero ya venden unos frascos aquí. Como, como que, esta, salsa Jalisco, aquí sí, la tienen. Es nada. muy popular esa, es lo que hemos visto y nosotros ¿Sí? somos... De, de Jalisco, Jalisco ¿Ah? allá, allá no existe esta salsa, no allá, allá, no, allá donde vivimos no existe allá Y han de saber que de Jalisco es donde somos los mariachis ah, ahí y los charros De ahí es don Vicente Fernández también Ajá. De Jalisco En paz descanse, Ay, paz, descanse. Paz, descanse. En mata niño, ajá, niño, es igual parecido. A veces andan los perritos a Sí, sí he mirado. Y la verdad se ven buenos. Pero sí donde sí hay más orden en el parque. Ah, ok. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Nelson Nelson. David. Ah, ok. Mucho gusto. Mucho gusto y muchas gracias por atendernos. Sí. Ahorita vamos a a probarlos. ¿Qué tal nos parece? Muchas gracias. No le gusta. Sí, gracias. Nos vemos. Pues bueno, ahora sí, después de pedir este, nuestro choripán. Choripán. Ah, la verdad, este. Un choripán salvadoreño. Ajá, exacto. Pues creo que es 100% salvadoreño, Mario. Pues sí. <risa> no, no es porque no pero... es salvadoreño. Sí, pero este es que somos un músico Hogwarts. Miren, aquí les voy a enseñar ya. Y pues ahorita lo vamos a probar. Lo que sí noté que aquí le echan sí. otra cosa, ¿no? Sí. No y tomar. Exactamente. ¿verdad? Ahorita nosotros estamos aquí sentados en la banqueta como todo buen mexicano. Todo un buen mexicano no voy a faltar esto. La ¿verdad? coca. Fíjense que íbamos a comprar una cola de champán y no te Pero no había, ¿verdad, Mario? Ah, no había. Se acabaron. ¿verdad? Pero vamos a probarlos Mario. Primero vas tú y después yo. A, a ver, rico. ¿qué tal te parece? ¿Sabe como hot dog? Sí, sabe como sí. A hot dog. Lo que sí cambia, yo siento que es lo que le echan, ¿no? El tipo. Es que le echan cebolla y le echan como. ¿Qué me dijo que le había echado? La verdad no recuerdo, pero. Es... Parecido al curtido ahí, ahí van a ver en el video y Escriban en los comentarios Para recordar Pues ahorita estamos aquí Vamos a y Pruébalo A ver no sí, Es que es chido Y es bonito estar en otras tierras Probando comida De aquí misma Sí Comida típica Y la verdad este Son comidas que no lo hay en México Sino que solo lo hay aquí En El Salvador Para las personas que gustan conocer sí, Y yo siento que Aunque sea la misma comida Cambia su sazón Y en otras culturas mm -hmm. es, es, Yo siento que En cada país Va a ser diferente la comida sí. Aunque claro. sea lo mismo, porque hasta los ingredientes pueden cambiar. Está bien bueno, Mario. Sí, la verdad, sí. La, la verdad, miren, les voy a ser sincero. Si sabe hot dog, pero tiene un toque... Oh, oh, nos van a quitar, por favor. a pelear, Mario. Pero tiene un toque salvadoreño. Yo pienso que es lo que le echan encima. Que es el tipo curtido. Tipo curtido pero no es curtido, pues. Se nos olvidó que era, pero... Sí, le da el toque 100% salvadoreño eso. Y pues la verdad es chido es que estar aquí comiendo en otras tierras, a gusto, Estar como otros horizontes, como otra sí, perspectiva de lo que es El Salvador. Y pues son sonate, me gusta eh, Paul. Fíjate. Me gusta mucho a mí también. Está es chido. Muy habitado. Aquí donde estamos sentados vemos lo que son los camiones. Ah, ¿no? de veras. Sí, la verdad estamos en una zona un poquito Verdad, está 100% recomendado que van a probar los choripanes, si bien los no Sí, incluso luego luego los van a distinguir porque están vestidos de color amarillo, ¿eh, es lo que he notado y por eso yo los distinguí. dije, ah, Paul, hay que llegar a probar Ajá. comida de, de ese negocio porque se ve limpio y se ve, se ve que está... Es muy limpio, ¿eh? que sí. nos que son los tres muchachos... 100 limpio La verdad sí se los recomiendo Y pues quedan por la avenida principal de Sonsonate. Ah, exacto O oh, lo que me llama la atención Que aquí se usan muchos carritos de sí, ese tamaño Miren nomás Yo este pienso es <risa> que caben como dos personas, ¿verdad? ¿eh? ¿O cuántas personas cabrán? Yo sí, le calculo cuatro pero muy apretadas ¿no? Pero sí, es muy común hay, hay miles de carros de ese tamañito Yo siento que yo no quepo ahí, Paul Estoy muy largo Así, vamos a comer. <risa> ah, sí, así pero sí, lo usan, es como un transporte urbano, público, como un tipo taxi. Yo siento que es como moto, ¿eh, vos? Si es lo vos? Es como ves. tipo moto. Fíjate, Mario, que yo siento que es este, el transporte convertido en carro, pero realmente el motor va a ser una moto, porque es muy chiquito. Sí, es, ha de ser muy económico, por eso los usan. Y se me ha hecho muy curioso, porque si sí lo hemos visto, en todas partes del de Salvador, no solamente aquí, sino que en varias partes. Esos carritos realmente se encuentran en todo El Salvador. Cuando vengan ustedes y visiten El Salvador, se les va a hacer como cómico. eh. Ah, ah, son bueno, pequeñitos. Cuando o sea, vengan por, que... por primera vez, se les va a hacer muy cómico porque es como esos carritos de las caricaturas, de los cartos. Ajá, donde se metían todos. Sí, la verdad, sí. ¿Eres Mario? Ay, ay, ay. Ya llegaron unas hasta, fans, Paul. Ya <ríe> eso es famoso, ¿verdad? Además, ¿qué quieren le vamos a regalar un hot dog a las fans, a las fans, a las fans de aquí, miren. <risa> Ella es tu fan número uno Mario. Ah, sí. No. ¿Sí? sí. No, pues estamos acá. Yo no soy tu fan, ¿sí? pero está te bonita. conozco. Ah. Okay. Muy bueno. No, pues ¿Sabe? es rico. Es un hot dog, pero Mira, como tiene tipo curtido... Y lleva más cosas, creo. No, pues es como un hot dog. Izquierdo. Es como un hot dog Ajá. normal. ¿viste? Pero le echan curtido, es la diferencia, ¿Tienes? que ya no lo hay. ¿Tienes? ay ¿Quieren? Ah, si sí, tienes jalapeño. <risa> ay, qué no, ¿Te gusta el chile a Londres, a ti? Igual ahorita más. Más o menos. ¿A, ¿A ti te gustó? ¿Quieres, no? Sí, Está bien. que Paul? Nos vamos. Vámonos. Igual vamos a comprar otro para ti porque te quedas sin comer. No, no, no, sí. Nada sí. Tío, tío, Nada. Nah. Ah, pues no, no, cómense lo. No, cómense. lo Se lo dio la fan. ¿Ya compraron lo que tenían que comprar? Sí. Ah, ¿Ya ya, más o menos. ¿Y a dónde van a ir ahorita? ¿A dónde? A comer. A, comer, a, a Ah, entonces vamos. O vámonos sí, a ver quién nos a, a, a ver qué nos invita aquí nuestras fans. Ah, <ríe> ¡Ya vamos! ¡Ya vamos!